Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis pasando una genial en compañía de la gente que queréis y que os quiere. Mirar, para empezar fuerte este año, voy a mostraros mis dos trucos infalibles para ganar dinero con marketing de afiliados. Estos trucos son los que uso yo siempre, en mi día a día. Si voy a hacer una promoción con marketing de afiliados, un producto que no es mío, sino de otros y por el cual voy a ganar una comisión, Siempre aplico estos trucos, a menos que un, sea un producto que se venda solo. Pero si no es un producto que se vende solo y que requiere esfuerzo para generar comisiones, aplico estos dos trucos para no perder ni un céntimo las promociones y ni un segundo en tráfico orgánico. Vas a ver que son dos trucos muy sencillitos, muy fáciles de encontrar y de aplicar y te van a ahorrar mucho tiempo y sobre todo muchos dolores de cabeza.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 Y sin más dilación, vamos a ver cuáles son esos dos trucos que son absolutamente infalibles para ganar dinero con el marketing de afiliados. Vamos a ir con el truco número uno. Y para este truco, tú necesitas meterte a cualquiera de las redes de afiliados, la red que te guste. Para efectos de este ejemplo, de este tutorial, voy a usar dos redes de afiliados que son Gibisu y Warrior Plus. Ya sabes que existen más. Clickbank, Digistore, Afilia Plus. Para todos ellos sirven. Pero para ejemplo voy a usar únicamente Warrior Plus y Gibisu. ¿Qué hago? Truco número uno. Buscar ofertas con Contest. Esto es la página de MonchEye. Monch Monchai. No te preocupes que como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción los enlaces a cada una de las páginas que voy a utilizar. Mira, esta es Munchai. Eye, en esta página te vas a encontrar listados casi todos los lanzamientos que están dentro del ámbito de ganar dinero. Cualquier ámbito de, guana, de ganar dinero. Eh, quiero decir software, cursos, PLRs, plugins, todo lo que sea dentro del ámbito de ganar dinero y algunas otras cosas, pero mayormente en estos dos ámbitos. Si te fijas tenemos dos, dos columnas, una que es Big Launch. Y otra que es All Launch. Aquí verás que este simbolito es Gibisu, lo cual quiere decir que se están lanzando en Gibisu. Esto es Clickbank, lo cual quiere decir que se están lanzando en Clickbank. Y esto es Warrior Plus, que se están lanzando en Warrior Plus. También hay otras como esta. Esta otra se está lanzando en, en Tribe Cards. Esta es de Stars. En fin, tú tienes aquí todos los lanzamientos próximos. Mira, este es el 6 de Enero. 19 de enero, 19 de enero, 21 de enero, 23 de enero, 25, bla, bla, bla. Y luego todos, la categoría de todos, 2, 2, 2, 3, 3, 3, hay un montón, ¿vale? ¿Cuál es el truco que yo reviso? Primero, siempre trabajo con los Big Launch. ¿Por qué Big Launch? Porque hay contest, hay concursos. ¿Por qué que tengan concursos? Porque vas a encontrar herramientas que no encuentras en los lanzamientos pequeñitos. No siempre. Sí que se puede hacer, pero no siempre. Por ejemplo, eh, este, Blocklink Magic, y voy a buscar que tengan concurso. Me voy aquí. Aquí, si te fijas, está la página de afiliados, y le voy a dar clic en la página de afiliados para ver si tiene concurso o no. Si no tiene concurso, de momento lo descarta. ¿Ves? Ahí está. Viene el Sweet Fails, sales page el documento de Google, para que yo vea si hay o no. Vamos a ver... En el 5 del de 19 salió la primera versión. Bonuses, pero no tiene concurso. Por lo tanto, lo voy a cerrar. Este no me interesa. Voy a buscar otro que sí que tenga. Por ejemplo, este Blog Magic. Vamos a abrirlo. Tienen que tener al menos una semana previa para que yo lo, lo pueda promover. También podemos ver en los pequeñitos que a veces funciona. Por ejemplo, vamos a ver Instaprofit. Vamos a abrirlo. Abrimos en una pestaña nueva. Y esto es Instaprofit. Vamos nuevamente a la página de afiliados. Mira, este sí tiene. Gana 6.400 en premios por promover Instaprofit. Vienen los Price. Te voy a dar clic a Price. Y vienen dos tipos de premio aquí. El Mind Contest y el Everyone Wins. Y aquí dice que el primer premio es de $2,000. Vas a ganar $2,000 si ganas el primer premio y luego va hacia abajo. Y también hay un, con, un concurso normal. Y a partir de las 15 ventas, tú te, van, te dan un incentivo de $25. 50, 100, $100 y hasta $500 con 100 ventas. Si además son 100 ventas y es el máximo de ventas al que, al que llega el concurso, no solamente te ganas los $500, sino. También el primer premio de los 2000. Ahí están los términos del concurso. Que las ventas tienen que ser iguales o mayores al premio. Y que si no llegamos, no lo van a prorratear. Bueno, ya está. Viene el 6 Space, el Swift, el Libiduc. Todo lo que tú necesitas para promover este producto está ahí. ¿Qué es lo importante de que haya premios? Pues mira. Tú te apuntas al main call, al concurso o a promover, no hace falta apuntarse al concurso. Y cuando tú te apuntas, entras en algo que se llama Contest Board. Y en el Contest Board, tú tienes la lista de los afiliados que están promoviendo este producto y quién va ganando. Vas a ver el ranking. Y cuando tengas el ranking, lo que tú vas a hacer es apuntarte a la lista de esos afiliados, de los primeros tres o de los primeros cinco y vas a empezar a ver los correos que están enviándole a la gente y los vas a seguir en las redes sociales y vas a ver lo que están haciendo y simplemente vas a copiar su estrategia ganadora para promover tú este producto vamos a ver otro ejemplo mira esto es Warrior Plus también tiene su calendario de lanzamientos y aquí por ejemplo yo ya he abierto varios este por ejemplo que se llama Insta Drive ves ahí está también tiene un contest, es contest, estará Mind Contest. Viene la fecha de inicio, la, la, la fecha de final. Vienen los premios de enero 2 a enero 6. El primer premio va a ser de 1000, segundo de 500, 350. En fin, vienen los términos del concurso, lo, el total de premios por afiliado. Está sujeto a hacer la misma cantidad, vamos, lo mismo. Vale, pero yo lo que quiero ver es quién está a, ¿Ves? Cuando tú entras aquí, te dice, no hay líderes que mostrar ahora mismo porque yo estoy grabando este video justamente el día que arranca el concurso. Es decir, a este, este día 2, a las 9 de la mañana, tiempo de Estados Unidos, yo estoy en España y vamos adelante, así que no hay nada. Voy a abrir otro, que es este, Crypto Games. Este es el producto y este es el concurso. Este es más bajito, mira, 100 dólares para un ganador, 75 para el segundo, 50 para el tercero. Tiene que haber 35 ventas mínimo para el primer premio, 25 para el segundo, y así van hacia abajo. Si yo me voy al contest, mira, aquí están los afiliados y estos son los que están moviendo este producto. María Silvio, Alessandro Zamboni, Core Insights y, y Fallar Courney Awan. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero promover este producto... Me voy a apuntar a la lista o de María o de Alessandro o de Core Sites o de Fallar, Yurna Y voy a copiar la estrategia que están haciendo ellos y me ahorro una curva de aprendizaje súper alta y me voy a lo seguro, porque ellos ya están vendiendo y no solamente están vendiendo, están vendiendo bien, están vendiendo fuerte. Entonces yo me voy a apuntar y con ese truco yo he logrado conseguir incluso meterme en algún concurso y entrar de los últimos, pero entrar, porque yo voy a empezar a copiarles los correos y las estrategias a partir del día 2 del lanzamiento, no del día 1, porque en el día 2 yo ya voy a empezar a ver quiénes están ganando y voy a anotarme a sus listas para recibir los correos que están enviándole a su gente. Esto es otro ejemplo que se llama Simpler, y en Simpler aquí también tenemos, este tiene 3.000 en premios, esta es la página para que yo vaya a ver el concurso, la he abierto ya. ¿Ves? Aquí están los afiliados que están haciendo bastante dinero. Este es el Individual Leaderboard y este es el Team Leaderboard. Porque nos permiten equipos de hasta dos personas. Y dice que es Mike and Radu, Art of Marketing, que es el dueño del producto, James and Mark, Billy Dar, Mark Bishop, Fulancho de tal, Fulancho de tal. Y aquí lo mismo, Mike McKay. En fin, todas estas personas están haciendo dinero. ¿Qué voy a hacer yo? Apuntarme apuntarme a sus listas de correos y empezar a guardar los correos que están enviando. Si están en inglés, que obviamente estarán en inglés, los traduzco y los adecúo a mi público y los empiezo a mandar. Así de sencillo. Me voy a ir aquí porque además aquí te voy a mostrar mi segundo truco. El truco número uno es meterme al concurso, mirar los afiliados que están ganando dinero. Y apuntarme a sus listas para que yo tenga las mismas estrategias de gente que comprobadamente está ganando dinero. Vamos con el segundo súper truco. Mira, para este truco voy a usar Kibo. ¿Ves? Le voy a dar a Read More en este lanzamiento que es Kibo. Me voy a ir a su página de afiliados. Y dentro de la página de afiliados, aquí está bien el contest. 27.000 en Pre-Launch. Pre-Launch. Si hay un pre price, es una maravilla, porque en un pre no tienes que vender nada, nada. Te van a pagar simplemente por llevar gente a sus propias listas. Aquí te van a dar 2 dólares por cada lead. Y este es el segundo truco. Si tú quieres promover algo, pero no tienes dinero para hacer una promoción de pago... Simplemente recomendando este producto en grupos de Facebook gratuitos, en todas las redes que conozcas, Twitter, Quora, haciendo artículos en Medium, lo que sea, un vídeo de YouTube, puedes enviar gente que no necesariamente compre, pero que se apunte. Y si tu lead es bueno, te van a pagar 2 dólares por cada lead. No solamente 2 dólares por lead, sino además... Hay un concurso también para la gente que lleve leads. Si tienes un montonazo de gente y la metes y llegas al primer lugar, hay 20 mil dólares para este ganador, 5 mil para el siguiente y 2 mil para el tercero. Claro que hay condiciones, ahora las vamos a ver porque las ponen, pero ese es el segundo truco, tener un prelanzamiento, no solamente un lanzamiento. Luego ya viene el lanzamiento, que aquí pagan un montonazo, pues aquí son 50 mil dólares para el primer lugar, 20 para el segundo, y 10 para el tercero. Y aquí están las notas para el prelanzamiento. Para calificar al primer lugar, necesitamos enviar mínimo 1.500 leads con doble opt-in. 1.500 leads no es tan descarado con un doble opt-in, ¿vale? Se puede conseguir y te llevas 20.000 dólares. Genial, esto está muy, muy bien. Y luego dice, si quieres participar en el prelanzamiento y ganar dos dólares por cada lead por cada suscriptor tienes que escribirles a ellos para que te aprueben porque ahora mismo no está abierto el concurso entonces tienen que aprobarte, les escribes a ellos y les dices quién eres o cómo piensas llevarles leads a su lista de lanzamiento y una vez eso, ellos te aprueban y participas para ganar dos dólares por cada lead dos dólares que te pagarán por cada lead único y que además en el caso de este lanzamiento venga de estos países Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Australia, Canadá, Nueva Zelanda Alemania, Japón, Noruega, Suiza, Dinamarca, Australia, Finlandia Suecia, Holanda, Bélgica o Francia y los que no sean de este país no califican para el pago de los dos dólares cada uno, Dos dólares, aquí no necesitas vender nada, simplemente enviar gente interesada a sus listas de correos y te van a pagar dos dolaritos por cada lead. Independientemente de si compran o no, no tienen que comprar. Eso que quede muy claro, no tienen que comprar. Simplemente tienen que ser leads válidos. Ellos nos darán, ellos nos darán la landing page que queramos promover cuando nos, nos aprueben a este prelanzamiento y podemos trabajar con ellos. La, los concursos no solamente están en inglés, también hay en español. Vamos a meternos a Hotmart. No son comunes, ¿eh? no son comunes los concursos en español. Pero existen. Voy a entrar. Yo estoy ahora mismo participando en uno que se llama 30 días hacia el éxito. Es pues aquí estoy mandando yo mis links. Y voy aquí. Tienes que saber de estos concursos porque en, en lo normal es que en español te lleguen las invitaciones. ¿Vale? 30 días para el éxito. Material de divulgación. Y aquí está el concurso. Este es un mega concurso, quiero que lo sepas. El rally de super afiliados para Ariel Brailovsky. Estoy de acuerdo. Mira. El contest es increíble. Es súper genial, pero es para super afiliados porque está muy, muy competido. Voy a ver si llego al contest. Aquí está, mira. Hasta el 31 de enero del 2021 para competir en 634.620 dólares en premios sin límite de ventas. No hay límite. Eso está muy bien porque al no haber límite no hay un tope. No necesitas 100, 200, 500 o 1000. El primer premio son 1000 ventas y van a ser 223.000 comisiones que te vas a ganar y 25.000 dólares en un bono en efectivo. Si llegas a las 1.000, no solamente te ganas las comisiones, sino que además te van a dar un bono en cash de 25.000 dólares y un Mini Cooper valorado en 26.000, ¿vale? En segundo lugar son 500 ventas con estos premios. Tercer lugar, 250 ventas. Y así van hacia abajo. Pero también hay incentivos para ventas pequeñitas. Por ejemplo, este de 25 ventas, 5.000 dólares en comisiones, 250 dólares y un Apple Watch, 20 ventas. Y luego para 5 ventitas, una taza. <ríe> A ver, es una taza. Y si quieres la camiseta oficial, 10 ventas. Y ese es el superrayo. Los días de la premiación, te aceptan fácilmente. Están en, en Hotmart. Y estos son los pagos en comisiones para cada nivel de ventas: los afiliados regulares, 30%. Los participantes, 40%. Y los embajadores, 50%. Ojo. Un afiliado regular es un afiliado que no ha comprado el producto. Un afiliado participante es aquel que ya compró el producto. Es decir, si quieres participar por un 40%, tienes que comprar el producto. Y estos son los que ya han comprado el producto y además tienen mínimo 20 ventas mensuales. Este es un concurso en español. Este concurso no tiene para hacer leads, es simplemente de ventas. Si te interesa, entras y si no, no hay. Y cuando entras, puedes ver el leaderboard. No puedes verlo si no estás participando en el concurso. Aparecerá por aquí. Conforme vaya avanzando, vamos a recibir correos de Ariel, en el que nos va a ir poniendo el ranking de afiliados. Y haces lo mismo. Te metes a la lista del afiliado que esté en los primeros lugares y sigues las campañas que está haciendo y puedes generar muy muy buenos ingresos. De una manera segura, porque ya está comprobado que funciona. Yo lo que hago es participar en los concursos en inglés o en español. En español ya te digo, hay muy muy poquitos, pero existen. El caso es que tienes que recibir invitación o estar muy metido en el programa de los afiliados para que puedas participar en ellos. Los grandes afiliados hacen este tipo de concursos. Los hace Ariel, Eric, Eric collins los ha hecho... GUS eh, Sevilla los ha hecho los grandes afiliados, los pequeñitos no sin embargo en el mercado anglo en el mercado anglo sí que los pequeños lanzamientos hacen concursos más pequeñitos como ya los has visto no son tan llamativos pero hay no solamente dinero por medio sino que te puedes hacer con unos activos que estén funcionando genial como son los correos eh, las imágenes lo que estén haciendo si tú te inscribes podrás mirarlo todo muy muy de cerca pues lo voy a dejar hasta aquí espero que te hayan gustado mis dos trucos infalibles para ganar dinero con el marketing de afiliados ya sea con el truco número uno promoviendo con ofertas seguras, correos seguros imágenes seguras, todo probado porque está funcionando porque vas a copiar a los super afiliados o con el truco número dos que es entrar a los pre lanzamientos el pre y enviar leads que te pagan a muy buen precio, 2 dólares, 3 dólares, 1 dólar, 50 céntimos de dólar, los que tienen los que son más bajitos son 50 centavos de dólar, pero sin ya 100, imagínate, pues ya son 50 dólares, sin haber vendido absolutamente nada, solamente por enviar leads a una oferta que seguramente va a vender muy bien. Me despido de ti, marketer, espero que entres con una fuerza enorme en este año, que mires bien los tutoriales porque te van a ayudar a generar ingresos, aunque no vendas, simplemente por promover. Te envío un gran saludo. Recuerda, Marketer, que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!